Recuerdo que un día yo le dije Dios, Yo te serviré hasta el último día Le hice promesas que pensé cumplir Pero en la pelea el enemigo ganó Le dije a mi padre quiero que me des repaso Me siento muy débil Y no soy capaz Me siento muy débil Me fui sin sentido que a mis ojos Pasó el tiempo y yo me saciaba, pero llegó un día donde me encontraba Tirado en las calles como un vagabundo, tirado en el suelo como una basura Y me arrepentí y aquello que hice, tomar mis maletas y dejar Y hace fiesta Y hace fiesta